¿Cómo mis amores? Yo soy Katherine Boys y estoy muy contenta, estoy emocionada, estoy aquí en Paseo Reforma Ustedes saben que este lugar me encanta muchísimo porque la vibra es súper alegre, divertida, es diferente, es como súper positiva Y bueno, el día de hoy estoy aquí en las calles de México, como saben llegamos hace un par de días aquí a México y la nueva sorpresa es que uno de mis mejores amigos llegó también a México por primera vez Entonces obviamente hay que hacerle su recorrido, su tour para que él conozca, se familiarice con algunos lugares de acá de la Ciudad de México, así que aquí empezamos Y aquí estoy con Andretti, bienvenido a México Hola, bienvenido yo. Bienvenido tú. Sí. Perfecto, ¿qué piensas? Bueno, eh, yo sé que yo soy una persona muy expresiva. Siempre me van a ver así, pero créanme, estoy bien contento. Hola. Hola. Gente, ok, me encanta México. La gente es súper amable. Todo el mundo te saluda. Exacto. Es como que, wow, o sea, te hacen sentir como hasta mejor que tu país a veces. Te no. sientes como, como querido, ¿verdad? Claramente, o sea, esto es lo que... Okay, de, de nuevo, <risa> escuché en un video que el país más amable del mundo Ajá. con los turistas es México. ¿En serio? Exacto. Entonces vi. no me equivoqué, yo no sabía de eso, sí, pero no me ese, equivocaba, exact, era lo, que, mi presentimiento. Pues. Exacto, y la estoy viviendo para que sepan, estoy que es totalmente cierto, la gente es súper amable, los Ubers, que hemos eh, tomado, bueno, las personas, los transportistas, que, los transportistas que hemos tomado, no paran de conversar con nosotros, tiene que conocer esto, tienes que conocer lo otro, o sea, cada persona que nos detenemos mexicana nos pregunta si ya conocimos tal lugar y bueno, en verdad México es muy grande y creo que me van a hacer falta como 10 viajes más para conocer todo México, pero ahorita es, imposible. Pero ahorita es la ciudad de México. o yeah, entonces aquí empezamos. Sí. <risa> bueno gente, y por acá también nos acompaña Giselle. Gise, ¡Hola! Gise, Gise ya, ya conoce un poco la Ciudad de México y ella debería ser la guía turística. Eh, bueno, incluso si vas a mi canal te vas a dar cuenta que yo ahorita estoy muy emocionada como si yo fuese mexicana. ¿Sabes? Como cuando tú recibes a un extranjero Ajá. y tú lo vas a, eh, le vas a votar a la ciudad. Bueno, yo así me siento ahorita con Andrea, porque tal vez él no tenga ese mismo como... Oh, porque no es tan, tan dramático como las mujeres, pero sí. en verdad ahorita estoy súper emocionada porque siento que voy a mostrarle mi país, entonces es como raro. Oh, ¿Tu país México? Sí, sí. ¿Tú, ¿tú sabes qué? Es una, No me da vergüenza decirlo, la verdad. Estoy fascinada con irlo. Mira, esto es acá, esto es acá. Comparto ese sentimiento contigo. Comparto ese sentimiento donde dices mi país. Ya me siento sí. como que fuera mi, como sí. si hubiera nacido aquí. Vamos a empezar nuestro recorrido y la primera parada pues va a ser el Ángel de la Independencia que es el lugar al que todo el mundo tiene que conocer y visitar. O sea, no puedes venir a la Ciudad de México y no conocer el Ángel de la Independencia. Simplemente porque es algo bien representativo, siento yo que tanto para los mexicanos como para las personas que no son de México. ¿Por qué los que no son de México? Porque, o sea, todo lo que... Eh, somos del, del resto de Latinoamérica, hemos visto las producciones mexicanas la Las telenovelas Las producciones mexicanas sí. en general, no solo las sí. telenovelas Donde sale la famosa toma aérea del ángel sí. o sea Es como que wow, todo lo que vi en televisión ahorita mismo estoy aquí Y ahorita que me tuve mi foto en ese monumento ¡Va a llorar! Va, va a ser una de las fotos más eh, preciadas para mí personalmente porque creo que es bastante, bastante representativo de México, de la Ciudad de México. ¿Estás feliz? Claro que sí. Y ah, sé tú sentiste cuando te tomaste tu primera foto en El Ángel de la Independencia. Sentí mucha rabia porque ¿Por me la tomaron mal, entonces ahorita yo quiero que me la tomen bien. Yo ahorita no estoy con relajo, yo quiero mis fotos bien sea, que salga todo el ángel. Uh. A tomar mi foto hoy también. ¡Bien! Ah. Yeah. yo creo que se los había comentado antes, una cosa que a mí me encanta muchísimo de la ciudad es estas opciones de transporte que uno tiene. La verdad en mi país todavía estamos como que tan desarrollados en esa parte, no hay como que opciones de transporte. Eh, y acá es súper cool que están esas bicicletas también, están los famosos scooters, están otras opciones que la verdad me parecen fabulosas para una ciudad tan grande que necesita movilizarse de manera rápida. Bueno gente, ahora sí acabamos de llegar al Ángel de la Independencia La primera parada del día de hoy para que Andretti pues <risa> conozca Yo no sé si yo estoy más emocionada que él o él Pero miren esa belleza que está ahí no, o sea, demasiado, demasiado, demasiado hermoso Yo estoy bastante feliz, estoy bastante feliz porque A mí me gusta que mis amigos experimenten todo lo que yo Un día experimenté cuando llegué aquí por primera vez Este es un país realmente maravilloso Realmente, no sé cómo, no sé O sea, siento tantas cosas que no sé ni cómo expresárselo, la verdad No sé ni cómo expresárselo, ni a ustedes No, no sé cómo decirlo, pero en verdad es súper bonito Dice que si algo que te enamoró tanto, que te gustó tanto y que puedas compartirlo con otras personas a través de esta cámara Pero también que poco a poco tus amigos vayan viniendo y conociendo y teniendo esa experiencia Que tú un día tuviste Es, es demasiado guau, wow, una bendición demasiado grande Bueno gente, seguimos por acá dando recorrido Allá está Gise Estamos en este momento esperando el Uber para seguir el recorrido Y ahora vamos a hacer una parada en la Alameda Así que seguimos Buenas, Bye. qué curioso. Super cool y curioso. ¿Qué te ha parecido André eso? Me parece una genialidad. Aquí yo he, he tenido una palabra que uso frecuentemente que es una genialidad. Esa es una genialidad para mí. ¡Uh! ¡Wow! Andrés tiene que hacer un video que se llame Las genialidades de México. Sí. Porque a cada rato dice, otra genialidad, otra genialidad. Sí, exacto, súper original. Yo he ido, digo, a los pocos países que he visitado, no he visto tantas cosas tan originales como acá. Ahorita mismo estoy haciendo una comparación bien, eh, o sea, aquí ustedes saben yo mentalmente, ¿no? De las ciclovías uh -huh. de Bogotá versus la de México. Porque las ciclovías de Bogotá supuestamente son las mejores. O sea, es la mejor ciclovía de Latinoamérica. Pero estoy viendo que la ciclovía de México no tiene nada que envidiar, o sea, está muy bien organizada y completa Gente, y acabamos de llegar aquí a la Alameda eh, para caminar un poco A mí la verdad me gusta muchísimo este lugar porque es un espacio sumamente grande O uno puede como que caminar, sentarse en el parque, eh, ver algunos shows y ese tipo de cosas ya se siente mexicana ya Yo, la verdad, sí Mira, wow. es chistoso, pero sí me siento así mexicanita en verdad me parece un lugar súper bonito. Veo mucha gente de todas las edades, jóvenes, niños, abuelos. Y aparte que se ve súper histórico también. Y veo que también hay actividades al aire libre que creo que vamos caminando hacia allá. ¿no? Hay mucha gente, bastante. México que es una ciudad muy grande, ¿no? Veintipico de millones de habitantes. Panamá, todo el país, nada más somos cuatro millones. Cuatro nada más Exacto. somos. Todos nos conocemos, ¿verdad? Casi. <risa> De hecho, ando con la madre de este bobo, pero no es culpa mía, aquí, aquí entre nosotros. Sí. Chequen aquí Vamos, lo ¿sabes? que siempre les digo, que siempre hay un, algún tipo de presentación o algo súper cool para distraerse un poco. Hay bastante solazo, la verdad, y por eso se ve la toma así súper blanquita, pero miren eso ahí atrás. <risa> No mames papi, eh, hey, loco, súbete a la torre, Latino, no, mames, va, papi, súbete, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, México. Eh, ¿Les gusta México? Sí. Joder. Las Bellas Artes Andretti lo va a conocer en este momento Y a mí siempre me ha parecido este, este, este lugar tan majestuoso Por la estructura La estructura que tienen es realmente Impresionante y es como yo digo wow El ángel me impresiona El paseo de la Alameda me impresiona La reforma me impresiona Pero el Bellas Artes es algo demasiado Majestuoso El Palacio de las Bellas Artes me parece eh, bastante artístico, sus estructuras, las piedras que tiene, tiene, son como... No son piedras, son mármol. Son mármol, imagínate. No. Bueno, pero el mármol no es una piedra. No. Sí. No, ok. No, una especie de piedra. <ríe> Súper hermoso en el, el mismo edificio, la misma estructura como tal, y en sí todo, todo, todo aquí se ve espectacular. Qué o sea, bueno, son estructuras que no se ven en Panamá, ¿no? Panamá, ¿verdad? O sea, que para mí es impresionante, pues, verlo. Muy pocas cosas así se ven en Panamá. Bueno, gente, ahora sí nos despedimos del Bellas Artes. Desde aquí vamos rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Gise, ¡Zócalo! ¡No ¿Y se si recuerda cuando conociste el Zócalo por primera vez? Sí. Me y ahorita voy con la misma, como la misma ansiedad. La porque emoción, la emoción, verdad? Sí, me encanta. Así que super cool. pa' <risas> A ti te <risas> seguí por ella. <allá>, ¿qué, <risas> qué Qué cool. Aquí es por A ti te gustó porque empecé a hacer videos aquí de México Ajá. Y igual a ti. ¿Te ha gustado el video? la. ¿Estás yes. hablando? ¿Qué pasa? Sí, no, no, no, no. Oye, qué cool encontrarnos gente así, que se acercan a saludar y eso es genial, eso nos anima como para a seguir dándole, ¿verdad? Sí. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Samantha Samantha, Samantha no, eh. pero Ey, gente, en verdad es súper cool cuando se acercan a saludarnos ya, tan Espérame bien. tantito, güey <risa> <risa> <risa> Samantha, si ves esto te mando muchos besos Muchos abrazos, gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos. <risa> ustedes son los máximos, ustedes son la fuente de inspiración de cada uno de nuestros videos. ¡Yey! ¡Yeah! Los queremos mucho. ¡Ah! <risa> Cuéntame qué te ha parecido estar aquí en Madero. Wow, mire, yo vine de de noche, pero ahora que es de día se nota la diferencia de la aglomeración de gente, o sea, muchos comercios, mucha gente. Eh, publicitando, como haciendo propaganda o de lo que sea. ¿Para venderte algo? Para vender, exacto. Que si tatuajes, que si lentes, o sea, me parece muy hermoso el lugar, la recta. Miran esa recta hacia allá, cómo ¿Eh? se ve esa, esa, eso hasta allá. Yo también estoy blogueando, espero que se suscriban a mi canal para que puedan tener un poco más con detalle todas mis impresiones sobre México. Algo super cool, los tacos de canasta, deliciosos tacos, tan ricos que miren esa fila tan larga que se hace. Lamentablemente, el día de hoy no vamos a comprar taquitos, ¿verdad, Gise? Hoy no, no vamos a comprar Gise. taquitos porque acabamos de comer unos tacos muy deliciosos pero pronto vamos a venir a este lugar a probar los famosos tacos de canasta Acabamos de llegar aquí al lugar favorito de Lisa Carolina ¿Qué? <risa> ¡Pero está cerrado! <risa> el Zócalo, pero al parecer no sé, están como montando una estructura ahí al frente y por eso viene como que todo cercado entonces el pobre Andretti pues va a tener que verlo desde acá y de hecho la bandera está... No, no sí, está, está, está, está abajo sí, no está. No está la bandera en el Zócalo, no está. Pues lamentablemente el Zócalo está en este momento restringido totalmente. No podemos cruzar del lado de allá. Pero bueno, siempre que venimos aquí es una super, súper, súper emoción. Lastimosamente te lo has perdido hoy, pero vamos a asistirte otro día. No sé, creo que hay un festival o algo. Están buscando la cintura ahí, pero bueno, a no, no, modo.